Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Siéntense, por favor. Una vez captada su atención, dijera alguien. Miren, siéntese porque vamos ahora a hacer la prueba corta. Vamos a hacer la prueba corta, va. Vamos a hacer la prueba corta porque han intervenido los compañeros y yo vi que sacaron papel y lápiz. ¿Yo puedo preguntarle a cualquiera de los que está aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, señor rector? Bueno, saludarlo a todos y a todas. Haciendo, está pegando el sol por allá y algunas personas que tienen la piel delicada se fueron para este lado. Comentario sano, ¿verdad? Tienen la piel muy delicada, pues se cambiaron de lugar para acá. Pero bueno, mire, una iniciativa del hermano presidente Nicolás Maduro, compañero presidente, de reunir al Congreso de Jóvenes, escuchar la opinión de los jóvenes y nada mejor que en el marco del décimo aniversario de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez. Escuchar a nuestros jóvenes qué opinan de su futuro, ¿no? qué va a ser de esta juventud, de la que viene detrás, yo lo que siempre le digo, como aprovecho que hay unos compañeros que no son del Partido Socialista Unido de Venezuela, inclusive hay compañeros que no están en ningún partido, sino que son de movimientos sociales, compañeros que son de otros partidos que no tienen nada que ver con la revolución, pero están aquí presentes, y los tratamos como hermanos, como hermanas, sin ningún tipo de problema, como debe ser entre venezolanos, ve ¿eh? Porque el tema de la juventud trasciende a un sector. Solo recordarle lo que le digo a los de la JPSV siempre, hoy son jóvenes dentro de 10 años, a lo mejor ya no. Y tendrán que, que dar su espacio a los que vienen detrás. Y lo mejor para eso es preocuparse y procurar que los que vienen detrás de nosotros vayan formándose para recibir las responsabilidades las tareas que hacía bien la revolución disponga otorgar y el comandante Chávez muchachos voy a hablar quizás de la generación de mi querida compañera Carmen por ejemplo yo fuese a cumplir 60 años el mes, el mes que viene Cumpliría 60, pero pasé dos años preso y no lo voy a meter, ¿verdad? No, no debo, no debo meterlo. Pues. Y fue una generación, esa generación se perdió, esa sabían? Esa generación, es una generación perdida en el espacio, en el tiempo, en lo común se perdió, Pedro. ¿Por qué? Porque los gobiernos de la época se tomaron la molestia bien detallada de buscarlos, de perseguirlos y de aniquilarlos, de aniquilarlos. Se impuso el terror, el terror. Para hacer política hace 40 años había que hacer política un joven escondido, a menos que militara en los partidos políticos que gobernaban este país teníamos que hacer política escondidos al joven no le dejaron otra alternativa de expresar su opinión que irse a la guerrilla de ahí vienen estas canciones de Ali de ahí vienen esas canciones de Ali del de yo no me quedo en la casa pues al combate me voy de ahí viene toda la historia de la juventud algunos sobrevivimos bajo circunstancias que la misma vida nos puso, ¿no? Pero fíjense que 11.000 y tantos jóvenes, 11.300 jóvenes, fueron asesinados o desaparecidos durante la Cuarta República. Esto está documentado, esto no estoy yo inventando nada, de los cuales hay aún 3.000, 3.000 que sus cuerpos no aparecen. Fueron desaparecidos, asesinados y desaparecidos. Muchachos iban a las casas donde estaban haciendo un velorio, el velatorio, a la funeraria donde estaba el velatorio y se robaban el ataúd. No estoy mintiendo, se robaban el ataúd, desaparecían el cuerpo. A otros se los llevaban de su casa detenidos y los asesinaban los llevaban a unas cosas que llamaban teatros operaciones. Los teatros operaciones no era otra cosa que un centro de torturas, donde la doctrina de la Escuela de las Américas se impuso aquí en nuestro país. A los muchachos en la guerrilla le cortaban las manos, abandonaban los cuerpos y se traían en un saco las manos de los muertos. Hoy quedan muy pocos de, esos, de esas personas vivas, ¿no? Ellos se sentían orgullosos de lo que hacían y contaban la historia de lo que hacían. ¿ves? La mayoría de esos muertos que, que aparecían, tiros de gracia, masacres como Cantaura, Yumare, Las Coloradas. No había derechos humanos, no había nada que defendiera la juventud. Previo al año 92 que hablaba Carmen. La hermana Carmen, hubo más de 90 jóvenes asesinados, recuerdo así claro, muy claro, muy claro, el, unos muchachos que los atropelló un, un autobús, cuatro, les pasó por encima, cuatro estudiantes, el autobusero era un policía, y el autobusero no era autobusero, era un policía que cargaba el autobús. Era una represión continua, persecución, no se podía hacer política, para nada. Había, eh, había partidos de izquierda y los partidos de izquierda tenían su grupo clandestino, no les quedaba de otra. Esos grupos clandestinos en su mayoría fueron infiltrados por los organismos de seguridad. Colocaron allí, en los grupos clandestinos, personas policías, de inteligencia y así fueron, iban masacrando uno a uno, los mal llamados sapos. Una política bien, bien hecha, y bien, bien diseñada y bien ejecutada. El terror de los desaparecidos comenzó aquí en este país, aquí en Venezuela. Pero aquí siempre gobernaba un partido, ADE o COPEI, que eran la expresión de lo que dijeran, los Estados Unidos de América en verdad no gobernaba ningún presidente aquí en Venezuela gobernaban desde allá de los Estados Unidos la mayor riqueza venezolana el petróleo se lo robaron se lo robaron y llegó todo lo que se robaron los ingresos petroleros llevaron al país a la quiebra y con la quiebra ...medidas de corte mal llamadas neoliberales... ...que no es otra cosa que un disfraz del capitalismo... ...o de la forma capitalista... ...y a este pueblo no le quedó otra... ...que alzarse y salir a la calle en el año 89... ...27 y 28 de febrero del año 89... ...cuenta la leyenda, cuenta la historia... ...que en el Ministerio de la Defensa notaban cuántos muertos iban el parte pues de los muertos un compañero amigo compañero del comandante Chávez amigo nuestro dice que cuando llegaron a 3.600 muertos dejaron de anotar borra esa pizarra 3.600 muertos asesinados recogían los cuerpos con payloader en las calles y detrás iba una, un, un volteo y echaban los cuerpos en ese volteo ...les echaban cal encima... ...y de ahí se iban al cementerio general del sur... ...los tiraban en una fosa común... ...que le pusieron el nombre... ...¿saben cómo le pusieron el nombre? La Peste... ...fue el nombre que le pusieron... ...así trataron a nuestro pueblo... ...así trataron a nuestro pueblo... ¿eh? ...la Peste... ...todo el que salió a la calle a protestar... Era una peste, pues, y lo enterraron allá en la peste. Hubo comité de familiares de las víctimas, aquí no hubo derechos humanos, la ONU no existía, la Comisión Interamericana, la OEA, nada de eso, Estados Unidos nunca dijo nada, al contrario, felicitaron al presidente al asesino, Carlos Andrés Pérez, por la forma democrática como solucionar el problema. Más de 3.600 muertos en este país. ...y todo lo que vino después de eso... ...y todo lo que vino después de eso... ...de manera que no fue fácil... ...para nuestra juventud sobrevivir... ...no fue fácil... ...nosotros, yo estaba recién graduado en la academia... ...yo soy graduado en la academia en el 87... ...y uno... ...recién graduado... ...y lo vimos, la fuerza armada salió a atropellar a un pueblo a asesinarlo y los políticos dieron un paso a un lado un paso atrás nadie asumió responsabilidad excepto aquel ministro de la defensa que salió a hablar y lo dejaron hablar para que la fuerza armada cargara con toda la culpa Ítalo del Valle se llamaba así y uno uno observa eso repito el imperialismo veía sus alumnos formados a acabar con un pueblo y después salimos nosotros el 4 de febrero jóvenes, levanten la mano los que tienen menos de 30 años perdón, perdón los que tienen más de 30 años sin pena ¿quiénes tienen 29? ¿quiénes tienen 28? ¿quiénes tienen 27? ¿quiénes 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Aquí un gentío coleado entonces. Y uno joven también. El comandante Chávez tenía 30 y que 36 años. Tenía el comandante Chávez un joven, ¿verdad?, un joven, 36 años. Yo tenía, ya para 37, yo el comandante, yo tenía 27, ya para 28. Y uno, uno, mejor dicho, nosotros no encontramos otra manera de expresar lo que teníamos que hacer, sino con una rebelión. Nos acusaron de todo, de todo. Nos señalaron lo primero en el Congreso, en un debate. Un senador dijo, muerte a los golpistas. Si, pudiesen, si nos hubiesen podido fusilar, lo hubiesen hecho. Persiguieron a nuestra familia, como yo le digo a alguna gente. Nadie vio un cartelito diciendo, liberen a Hugo Chávez en la OEA, en la ONU... ...o Estados Unidos preocupado por la salud de los oficiales que participaron en el alzamiento militar. Por eso cuando uno ve que Estados Unidos se pronuncia por los que quemaron vivos a seres humanos... ...uno no tiene dudas que Estados Unidos ordenó la quema de esos seres humanos. Esos son los jefes, pues cuando Estados Unidos se preocupa por un psicópata como Leopoldo López, es que ellos están detrás de Leopoldo López. Afortunadamente, y gracias a la vida, pues que nunca ocurrió eso, que saliera la OEA a decirnos, liberen a uno, liberen al otro. No les debemos nada. A estas alturas no les debemos nada. Y así llegó el comandante Chávez, y nos fuimos en una campaña, a veces sin dirección política, solo por el instinto supremo del comandante Chávez y su sentido de la política, la campaña del 98. Y llegábamos a veces a pueblos, por ahí había una foto, que era la realidad de cuando llegábamos, un camioncito, un camioncito, ¿cómo se llama? De, de platabanda, dos cornetas, o sin cornetas, y el comandante Chávez con un megáfono y diez personas abajo y no nos rendimos y decía el comandante tenemos que venir otra vez para acá y al mes estábamos otra vez en ese sitio y la gente comenzó a conectarse en la política con un ser como Hugo Chávez con un extraordinario ser humano como Hugo Chávez porque humanos lo humano ya, estaban, ya estaba conectado cuando salió aquel 4 de febrero es decir, por ahora una conexión humana ¿ves? ¿Y qué rol jugaba la juventud de ese año, de esos años, año 98? Pedro dice que ellos se organizaban alrededor del de comedor para arreglar la cancha. ¿Qué los motivaba? Los logros, los planes pequeños, ¿no?, de cada quien en su sector, en, lo, en la comunidad. Pero no había el gran plan de la nación con la juventud no existía el gran plan de la nación con la juventud y el comandante Chávez genio político como lo es sí se dio cuenta que faltaba algo que un proyecto político no puede estar encarnado por los mismos dinosaurios toda la vida que debe ser capaz de renovarse constantemente de presentar nuevas propuestas, nuevas alternativas y el hermano presidente Nicolás Maduro lo anuncia a su manera con el cambio de época o lo percibe con el cambio de época que tiene conexión directa bueno, con lo que vivimos, la pandemia pero tiene mucho que ver con la inmediatez de cómo se transmiten las cosas de cómo se informa el mundo ya no es lo mismo de hace cinco años y todo cambia muy rápido pareciera que hay un nuevo orden mundial China fue capaz de sentar a, a Irán, Arabia Saudita y firmaron un documento para mejorar las relaciones y hermanar las relaciones eso era impensable hace cinco años no había manera de pensar eso Nuevo orden mundial asoma Asoma, ¿ve? Y para esta juventud Nuestra juventud, ustedes Que son nuestra juventud Hay ese cambio de época presente Por eso yo les digo A ustedes que son jóvenes ahorita Pero los que tienen 30 Cierren los ojos, dentro de 10 años tendrán 40 Así es Esa es la vida, ¿verdad? Pero seguirán siendo de la JPSU. ...como Víctor y Pedro y, y Nahum que siguen siendo la juventud. Pero así es la vida. Ahora, ustedes deciden si ustedes le cierran la puerta al futuro. Y se convierten en un pequeño grupo que quieran monopolizar hasta que respiren. O piensan en grande, o piensan en grande... Y comienzan a, más que compartir, a ser parte del futuro. A ser parte del futuro. El presidente asoma, ¿no? Una, una gran misión, Juventud Venezuela. Es un nombre, ¿cómo se llama? Propuesto. Amplio, general. ¿En qué consiste? la gran misión juventud venezuela o en qué consistirá quién le va a dar consistencia a esa a esa gran misión es solo para los chavistas sería un error pensar que es solo para los chavistas sería un error para la juventud porque la, la juventud o en la juventud está el futuro de esta patria y debemos ser capaces que nuestros jóvenes no tengan los vicios que los acompañaron que ellos han visto. Vicios graves, terribles, como el de la corrupción. Vicios graves, terribles como el de la burocracia, el del amiguismo, el del grupismo, el del tráfico de, de influencia. Seamos capaces de detectar ¿ves? eso, pero con cosas muy concretas, muy, cosas muy concretas. Hay, hay ejes transversales en la juventud. Y creo que por ahí, si me, si da mi, mi, mi humilde aporte para esto, hasta el perro está aquí, ¿ves? Se vino a ver, se vino a ver que le toca. Hay ejes transversales. La cultura es uno, ¿verdad? La cultura. Y dentro de la cultura hay amplios espectros. Pareciera que la música es transversal también. Porque pudiera uno pensar la pintura parte de la cultura, pero no a todos les gusta eso, pues. Pero pareciera que la música le gusta a la mayoría de la juventud. El deporte pareciera, en su distinta faceta, de manera general, pareciera que también es transversal hay otros y hay que desarrollar algunos otros por ejemplo deberíamos desarrollar el amor a la patria un eje transversal nada de lo que pueda plantearse en una gran misión Venezuela Juventud oh, Venezuela Juventud Venezuela tiene sentido si usted no ama a la patria si usted no es capaz de defender su patria, y para defenderlo usted antes tiene que amar la patria, amar la patria. Que no importa no importa en qué color político usted milite, pero usted sabe que usted no puede entregarle la patria a ningún imperio del mundo, porque esa no le pertenece, le pertenece a los hijos suyos y a los hijos de sus hijos y a los que vienen por delante. que nosotros seamos capaces no pedimos, aquí nosotros no hemos pedido gran cosa solo hemos pedido y exigimos que nos respeten como país que nos respeten como país lo que ha ocurrido contra este país en los últimos ocho años, quizás nueve años es imperdonable es imperdonable Pensando que con eso, bueno, no, vamos a salir de Nicolás Maduro y se acaban los problemas. Hay que acabar con la revolución bolivariana. Y entonces van a entrar en el alma al diablo el imperialismo. Yo le he dicho: Estados Unidos no está interesado en comprar petróleo de Venezuela, muchachos, jóvenes. Estados Unidos está interesado en robarse el petróleo de Venezuela robárselo, así como nos han robado la plata del oro, de los depósitos sigo, ellos quieren robarse nuestro petróleo, quieren llevárselo sin pagarle ni medio a nadie eso era lo acordado con los malos hijos era lo acordado con los malos hijos que pidieron invasiones que activaran el TIAR que lanzaran bombas, que usen drones para asesinarnos ex invasiones, golpes de estado a cambio de qué? Estados Unidos los ayuda, pero ellos se llevaban nuestros recursos naturales. O sea, no puede ser que un joven, no importa de qué partido, piense de esa manera. Y debería ser un debate que deberían llevar a las instancias que tengan que llevar. Porque el mensaje va a ser el mismo, ¿ves? No, pero nosotros podemos ser... Este, ¿Y qué tiene que Estados Unidos no puede ser amigo de nosotros? Está bien... ...pero luego los amigos no roban al amigo... ...y eso es lo que ellos quieren... ...los amigos no le imponen cosas a sus amigos... ...los amigos comparten... ...conviven... ...conviven, ¿ves? Y lo hemos dicho, aquí está todo el petróleo que quieran... ...todo el hierro que quieran, todo el gas que quieran... ...páguelo... ...¿por qué? porque es de todos los venezolanos... ...y las venezolanas... ...cuando, mire, en el peor momento... ...de la pandemia... ...en el peor momento de la pandemia... ...apareció el tema de las vacunas... ...y el presidente Nicolás Maduro... ...intentó comprar vacunas para los venezolanos... ...y las venezolanas... ...no pudo... ...comprar las vacunas porque estaban siendo... ...sometidos a sanciones y a presiones... ...porque no las podíamos pagar... Y uno lo dice hoy, pero las vacunas llegaron a Venezuela vía contrabando. ¿Y qué hizo el presidente Nicolás Maduro? Formación aquí los chavistas, pónganse de este lado. Vacuna para los chavistas, los que no son chavistas no hay vacuna. Vacuna para todos los venezolanos y las venezolanas. Eso permitió hoy día nosotros exhibir ante el mundo que la pandemia en Venezuela, salvo los casos dolorosos de pérdida de hermanos y de hermanas, tuvo en Venezuela uno de los mejores resultados de la política del Estado. De la política del Estado. Y recuerden lo que decían aquí en Venezuela, que este iba a ser el epicentro de la nueva mortandad en el mundo, por aquí en Venezuela. La Academia de Ciencias Médicas dijo que iban a dispararse no sé cuántos miles por minuto. El apocalipsis, pues. Y nosotros salimos adelante. Y este pueblo salió adelante. Pero hubo, hubo una posición firme del gobierno y fuimos y le conseguimos las vacunas. O sea, el presidente consiguió la vacuna con los alimentos ha sido peor no podemos vender nuestro petróleo ahora muchachos el que crea que eso terminó o va a terminar pronto bájese de esa nube bájese de esa nube ellos van a seguir ellos no quieren que, que la revolución continúe una gran campaña contra este país una gran campaña contra el futuro ustedes, ustedes recuerdan al comandante Chávez cuando hizo una reflexión sobre el tema me iría demasiado y el comandante Chávez dijo ¿cómo te vas a ir muchacho, muchacha? quédate aquí en tu país este es tu país, siéntelo no te vayas el comandante Chávez, no había ocurrido no había ocurrido y el comandante Chávez lo percibió Después vino la campaña mediática, radio, televisión, en los cines, películas, como se llama series de Netflix, ¿ustedes no ven las series de Netflix? Ahorita hay series y ponen a Venezuela como un país de delincuentes. Una gran campaña mediática. Y le decían al joven, vete de Venezuela, en Venezuela no hay futuro. Claro que hay futuro aquí en Venezuela, el futuro está aquí en este país. Aquí está el futuro. Ahora, ustedes se quedaron, corrieron los riesgos, corrieron los riesgos, los grandes riesgos, los han corrido ustedes porque decidieron quedarse. Bienvenidos y ojalá pudieran venirse todos los que se han ido. Pero por la cuenta que yo he sacado, solo como reflexión, la oposición dice que se fueron 7 millones de personas, ¿verdad? Según ellos. ¿De dónde van a sacar gente entonces para ir a unas elecciones? Ya los números no me cuadran a mí, pero bueno, ese es el problema de ellos. Porque un niño no se va solo pa, para para el extranjero, ¿verdad? Se va una persona adulta porque va a trabajar. Siete millones, pensemos que de esos siete millones que dicen ellos, cinco tienen edad de votar. Votaban veinte, quedan quince. Saquen sus cuentas bien, señores de la oposición, porque no le van a cuadrar los números. No le van a cuadrar los números. No vayan a decir que la gente se vino la última semana, porque no les van a creer. Algo no cuadra en esos números. Bueno, esa campaña contra los jóvenes, y ustedes la aguantaron. Los que están aquí se aguantaron. ¿Pasaron trabajo? Sí. ¿Pasamos trabajo? Sí. ¿Nos pasamos dolores? Sí. Pero aquí estamos luchando todos los días. Y nosotros en algún momento, nosotros nos vamos, los que estamos aquí mayorcito, nos vamos. Nos vamos, pero quisiéramos irnos y dejar lo que hemos venido haciendo en buenas manos. Yo le comentaba a Nicolás Ernesto, temprano que Ernesto tiene 32 años, yo en los 32 años no sabía política nada. Nada, estaba saliendo de la cárcel, Un poquito más pues, perdido. A nosotros nos metimos en política y nos metieron una transfusión de política con el comandante Chávez. Un día me preguntó él a mí, ¿por qué tú no eres de Quinta República? Y yo le dije, yo lo que soy es chavista. Y me metió en Quinta República, que era el partido de la época... Ustedes no, ustedes vienen batallando desde hace, desde que son unos niños, unas niñas, desde la OVE, desde la organización comunitaria, de las luchas populares. ¿Y saben por qué, entre otras cosas, vienen batallando? Perdónenme que lo diga al estilo de Darío, porque pueden hacerlo. En otra época no se podía. No se podía hacerlo. Vean la diferencia ustedes lo pueden hacer, no hay excusas ahora no hay excusas ahora ¿ves? y lo pueden hacer y lo están haciendo y yo les voy a decir, lo están haciendo bien lo están haciendo como corresponde tomen de los más viejos de nosotros, tomen las cosas buenas no las cosas malas no las cosas malas en política En po miren en política es muy común la traición, muy común. Porque la política siempre ha estado acompañada de la ambición personal o de grupos. Y a veces a alguien no le importa darle una puñalada al compañero con tal de aparecer yo. ¿Han visto algo de eso? ¿Han escuchado? ¿Le ha pasado a alguien? Eso no es nuevo, le voy a decir eso es muy viejo. Ustedes tienen que desterrar eso de la forma de hacer política. Y este país o lo sacamos todos juntos o este país se hunde con todos nosotros adentro. No hay forma. Ahora, nos toca a nosotros hacerlo, ¿eh? Ahora, un joven al rol, yo le voy a decir algo, ustedes tienen prohibidas muchas cosas. Tienen prohibidas muchas cosas. Tienen prohibido corromperse. Prohibido. Tienen prohibido abandonar la lucha. Tienen prohibido exponerse en cosas que, que pongan en peligro su propia vida. Es más, tienen prohibido morirse en esto. Cuídense. Cuídense, cuídense, cuídense. uno uno escucha murió un joven Ay Dios querido qué dolor no porque uno inmediatamente lo transfiere a sus hijos no sus hijos y pensamos qué pasó nos descuidamos nos descuidamos lo dejamos solo lo abandonamos no lo atendimos entre ayudémonos tienen prohibido, ustedes tienen prohibido pelearse entre ustedes. Tienen prohibido eso. Póngaselo como norma. Póngaselo como norma. ¿Qué le pasó ahí? No, no, vale, hay, hay, hay muchachas, vale. Ah, ah, por ejemplo, yo como vengo del Furrial, ya ni sol pega. Ni sol. Hoy está todavía. Todavía ya está nevando en este momento. Todavía hay nieve, se consigue nieve. Mire. Miren, ustedes tienen prohibido, todo eso se resume en una cosa, tienen prohibido fallar. Ustedes no pueden fallarle a la patria. Asuman esta tarea como una tarea de patria. Compañera Grecia, llevémosle a, al presidente todas las recomendaciones, todas las propuestas. ¿Sabe quiénes a veces...? Quienes a veces tienen ideas? Los más viejos a veces tienen ideas. Porque nosotros pasamos por ahí y no pudimos. Y no pudimos, ¿ves? Y es bueno de vez en cuando escuchar a la gente para que para plasmar ahí la propuesta. Y que el presidente cuando, cuando anuncie la gran misión, uno, uno sienta... Bueno, que no solo hay una propuesta seria, concreta, sino que sea realizable, ejecutable, tangible. Tangible. Nadie le dice, no pongan ahí que quieren ir para la luna porque no los vamos a mandar para la luna. Pero ¿saben qué? Sí si lo vamos a mandar a trabajar por esta patria. Entonces hay que buscar la manera de trabajar por esta patria. ¿eh? Sí. Hablaba aún hablaba de cuando se inició la misión Sucre, Chávez, Chávez pues y aún hablaba de que se registraron más de 400 mil jóvenes en las plazas Bolívar, fue eso, unas una asambleas en las plazas Bolívar. Yo debo corregir a Naún, no solo fueron jóvenes, no, no, no, fueron personas, inclusive algunas bien adultas que no tuvieron el derecho a la educación. No tuvieron el derecho a la educación y el comandante Chávez se propuso como meta para la juventud y para todos los venezolanos una educación libre, gratuita y de calidad. Yo les puedo contar cómo eran las cosas de esa época. Él habló de la UNEFA, la UNEFA antes se llamaba IUFAN. Yo soy sí graduada de IUFAN. Y éramos 600 alumnos a nivel nacional. ¿Quiénes son graduados del UFAN aquí? De la UNEFA, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos. ¿Quién más de la UNEFA por allá? Eso era lo que se graduaba en un año. No, no, en el UFAN. Una promoción, una promoción, seis o siete personas. Así era. Terrible. Y le escondían detrás de una cosa que llamaban excelencia educativa. Mentira, eso era una persecución en caliente, pudiéramos decir. Y el comandante Chávez dijo, tenemos el brazo de la UNEFA y, la, de la, y lo convirtió en la UNEFA. Hoy la UNEFA tiene presencia en todos los estados de nuestro país. Una política, ¿ves? Una política concreta, propia. Cómo organizar a todos los que se han graduado en la universidad bolivariana. Yo les decía en el partido, les decía la vez pasada, ¿recuerdas, Merwin, El tema de los médicos integrales comunitarios. Ahorita se graduaron 1.700. ¿Para qué son los médicos integrales comunitarios? Para que estén en el barrio, en la comunidad. Como dice uno ahí, patemingo, donde duele donde la madre tiene su carajito y no tiene por dónde llevarlo, pero está su médico del barrio, su doctora del barrio. ¿eh? Y algunos compañeros se graduaron en misión en, en Medicina Integral Comunitaria y se fueron de Venezuela. Falta, falta el componente de amar la patria. Esa debe ser una materia de primer grado, de segundo grado, tercero, cuarto, quinto, hasta graduarse, de bachiller y la universidad todos los días. Amar la patria. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Si no lo hacen ustedes, nadie lo va a hacer por ustedes. Véanse las caras, véanse las caras. Véanse las caras porque ustedes se van, se van a encontrar durante muchos años. En estos días hicimos un encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela JPSUV, de la JPSUV, de las generaciones fundadoras, y ahí se encontraron compañeros que siendo de la generación fundadora tenían cuatro, cinco y seis años que no se veían. O sea, pasaron por ahí no ocurrió nada en esos seis años como para mantener un mensajito, una conexión. Crítica y autocrítica. Crítica y autocrítica. Aquí debería haber una lista, compañera Grecia, con todos los que están aquí. Con los números de teléfono y correo, lo que tengan. ¿Ve? Y entonces tú te la llevaste, Son no son muchos, son 1.100. Pero yo voy para el estado de Anzuategui. Y llamo, y llamo a los compañeros de Anzuategui que están en mi lista. Mira, voy para Anzuategui. ¿Será que nos podemos ver? Voy para el Estado Guárico. Voy para el Estado Guárico. Voy para el Estado Apure para la fiesta del Orsa. ¿Dónde están? Voy a un Estado. Yo llamo al que está ahí, ¿vale? Mantengan ese contacto. No dejen que se pierda. No dejen que el teléfono celular sustituya el valor de un abrazo, de la amistad, del cariño, del compañerismo, ¿vale? No lo permitan. Construyan ustedes. Con sus propuestas, esa gran misión, nosotros vamos a ayudar. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho y lo ha pedido. Ha rechazado, yo creo que él lo ha dicho, ha rechazado el intento de lanzar la misión, porque él dice, ¿dónde está la sustancia? Vamos a, a sacar algo para que no sirva. ¿Dónde está la sustancia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a cambiar? ¿Qué es lo que vamos nosotros a concretar? Nos to les toca a ustedes, porque sería muy feo que se reúnan el consejo de ancianos de, del partido conmigo al frente y, y digan esta es la gran misión Venezuela joven. ¿Verdad que no? Porque ustedes se han convertido gracias a Chávez y gracias a esta revolución, y eso vale para cualquiera, en protagonistas... Ustedes son participativos y son protagónicos, ustedes no son representativos, ustedes tienen voz, ustedes tienen voto, ustedes son voceros, ustedes tienen esa, esa, ese poder para tomar las decisiones. Ustedes fueron electos y electas, algunos, otros vinieron aquí de los, de los partidos aliados, pero son los voceros en su partido. Entonces les toca a ustedes, pues, entréguenle en estos días de debate esa, esa información. Y la misión no empieza ni termina el día que el presidente lo diga. La misión debe ser capaz de renovarse, reinventarse, reconstruirse para avanzar, para no quedarse atrás. Porque si no, ustedes van a construir una misión de la juventud solo para esta juventud que está aquí. ¿Y los que vienen detrás? ¿Qué le van a dejar? Esa gran misión debe sentar las bases para la Venezuela en los próximos 50 años y le corresponde a esta hermosísima Asamblea Congreso de Jóvenes hacerle ese aporte a la patria. Dios lo bendiga y Dios la bendiga a todos y a todas. ¡Que viva la juventud de la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la juventud de la patria! you yeah.